Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido una vez más al canal de Amenofis Acá estoy, bueno, borrando un poco la estupidez de los comentarios del YouTube Entre los comentarios lindos, ¿no? Toda la estupidez eh, Orlando Sánchez, por ejemplo, me dice Oye, te han dicho que tienes ojos lindos, boludo, boludo, me dice es un reverendo loco. Bueno, ese es un mensaje lindo. Gracias, Orlanda. Eh, Buster Rosso me dice, ¿se puede hacer eso realmente o es edición en el video? Eh, eso me lo dice por el video donde eh, Daniela está conectada al equipo de ondas de escalares y larga chispas con las manos. Eso es muy interesante, ¿no? Mucha gente ha pensado que ese video está editado. No lo pueden creer. Realmente hemos descubierto algo que la gente lo ve y dice No, eso está editado Muchas personas creyeron que el video era fake Que era falso Que habíamos toqueteado ahí un poco Pero bueno eh, Lamentablemente para la elite Y muchas órdenes así superiores De gente que está ahí arriba tratando de que no sepamos la verdad Lamentablemente para esas personas Lo que descubrimos es real Así que bueno te invito, que si no conoces este canal, a que revises los videos que estoy enseñándole a todo el mundo, aunque no sepas nada de electrónica y electricidad, cómo hacer el equipo de ondas escalares. A la vez te doy apoyo con eh, grupos de WhatsApp, grupo, el grupo de Telegram. Bueno, eh, acá hay otra persona que se llama Dolores Sánchez y me dice, mire señor, con todo respeto, con todo respeto. Con ese oro, por el video ese de, de, de cómo convertir orina en oro, que los tiene medio locos a todos. Mire, señor, con todo respeto, con ese oro, hágase una cocina nueva. Y yo le digo, la cocina es para hacer comida, porque eso no es bueno, tener orina en ese lugar. ¿Viste? Bueno. Ese video ya es viejo. Eh, este video ya lleva como 5 millones de, de reproducciones o más. Y con respecto a esa cocina... Me insultaron tanto por esa cocina, me trataron de cochino tanto, me, me dijeron tantas cosas negativas que un día la cocina explotó. Puse a calentar unos cacharritos adentro porque les quería derretir la cera y me fui a bañar y me olvidé, lo puse bajito igual, yo quería que se derrita la cera. Pero ¿qué pasó? La cera se desbordó, tocó la flama del gas y se prendió fuego. Salí del baño y había un colchón de humo así en mi casa, fui rápido, abrí la tapa, tiré agua para apagarlo, y donde tiré agua para apagarlo, la, la tapa que era de vidrio explotó. Y aparte por el fuego, la cocina se destartaló entera. Eso fue hace dos años, vivía en Neuquén, de Neuquén anduvimos por México, luego por España, ahora estamos en Chile, o sea, esa cocina, esa casa, ese lugar, en ese estado en el que me encontraba ya... Es, es viejo, digamos Pero la gente sigue comentando como si fuera un video de ayer Así que Dolores Sánchez, bueno Te voy a tener que bloquear como he bloqueado a tantas miles de personas Que bueno, producto de su ignorancia solo ponen un comentario negativo Y no logran ver el regalo que hay en ese video Vamos a eliminar el comentario Bueno Paul Suárez, con respecto también al video donde conecto a Daniela, dice, mejor mira sus pechos. Están todos enloquecidos con los pechos de Daniela, o sea. Pero bueno, qué es yo. Eh... Bueno. Eh, Motoblack pone, me pregunto cómo financia todo esto. Eh, por, por los videos donde estoy mostrando el equipo de ondas de escalares. Este, este equipo, Motoblack, y para muchos que preguntan, ¿cómo financio todo esto? Todas las cosas que estoy usando salen de la basura. Estoy usando flyback de televisores. Eh, no sé, todo de la basura. Alambre de cobre de cosas que he ido desarmando. Y, y no sé, ahí veo unas maderitas que compré. Bueno, en el, esas sí las compré. Son maderitas para hacer maquetas. Tampoco son tan caras. Eh, hay unos, unos recipientes de plástico que compré en los chinos. Realmente es una eh, baratísimo. Y bueno, Motoblack se pregunta: ¿Cómo financio todo esto? Qué increíble. Bueno, eh, Camila Gutiérrez pregunta: Dice: ¿Qué costo tiene el equipo que muestro donde está Arthur chocando los dedos y salen las chispitas? Bueno, Arthur está haciendo unos equipos de la puta madre, superiores. Digamos, yo estoy diseñando un equipo que es el que va a salir en 2020. Es un equipo de ondas escalares básico para la persona que necesita energía escalar y nada más. Y también podés hacer experimentos. Pero Arthur está haciendo unas maravillas, obras de arte. Realmente es una persona que está en toda su capacidad mental. Por lo tanto, lo que está haciendo es doble. Ciencia, arte, mezcló y está sacando unos equipos muy lindos realmente. Muy bien logrados. Eh, por ahí la gente está un poco confundida. Por el tema de los precios, Arthur vende ese tremendo equipo que debería salir 7000 euros, lo está vendiendo en 800 euros. Eh, yo estoy vendiendo el equipo de Fundación a Office en 320 euros. Y luego Arthur tiene uno más completo que es el profesional, que lo está vendiendo en 1300. Estamos viendo a ver que si le dejamos ese precio o no, porque realmente son... Unos aparatos muy costosos, nos está llevando mucho tiempo. Eh, detrás hay muchas pruebas y bueno, queremos entregar algo bien logrado, ¿no? Algo que no, no, no tenga fallas, algo que uno no tenga que pelear demasiado con el equipo. Bueno, eh, ¿qué costo tiene? 320 cuesta el equipo de Fundación Amenofis por ahora. ¿Mm? Eso también quiero que lo sepas porque... No, no va a estar 320 euros toda la vida. Eh, digamos, nosotros estamos haciendo una promoción eh, para salir, para poder, digamos, tener una economía y poder realizar toda esta obra. Pero luego los equipos van a subir porque van a ser cada vez mejores. Por un montón de cuestiones, van a subir de precio. Ahora es como una promoción. Así que, bueno, eh, si vos querés entrar en esta promoción... Directamente tenés que, a la cuenta de Javier Camacho, depositar 320 euros y te quedas en una lista de espera. A partir del 2020 nosotros vamos a empezar a entregar equipos básicos de 320 euros. Aparte, Arthur vende esos equipos que viste, que él los presenta donde choca los dedos. Bueno, esos valen 800 euros, son super equipos. Y luego están los de 1300 que ya vienen con la Torre Odín. Y algunos complementos. Eh, las personas que lo vayan a comprar después lo van a encontrar un poco más caro. Yo no sé a cuánto se irá. Quizás se vaya a 500 euros el básico de Fundación Amenofis. Pero bueno, por ahora solo queda eso. Estamos empezando. Necesitamos del apoyo de la gente porque esto es una obra única. No estamos para hacernos ricos. Estamos para que a vos te llegue algo inédito, algo que se ha estado ocultando, es una energía cósmica, o sea, es una energía que no vas a encontrar en ningún otro lado, y que realmente al cuerpo le hace muy bien. Centro de Recursos de Aprendizaje dice, qué pérdida de tiempo más grande por el video de cómo convertir eh, orina en oro. Es increíble cómo la gente eh, se, le, se le quiebra la psiquis esperando ver el oro, Esperando que uno convierta orina en oro Pero no oro monoatómico, que es como yo les muestro Sino oro con el que van a hacerse ricos, no sé Bueno, eh, la miseria, ¿no? O sea, te lleva a esa cosa Y también la ignorancia te lleva a ver ese video Y decir, qué pérdida de tiempo más grande Así que bueno Centro de recursos de aprendizaje eh, Voy a tener que bloquearte Para que no puedas comentar absolutamente nada más Bloquear usuario y también vamos a pasar a borrar su comentario negativo. Yo prácticamente trabajo borrando comentarios negativos. ¿Cómo se construye el magra Pregunta Juan Santiago. ¿Y los dedos de los pies se ponen también o no? Por el anillo mágico, más mágico, el anillo de imanes. Para construir el magra bueno, primero te tenés que meter en internet y ahí hay mucha información. Pero también te diría que el Magrab eh, es una ciencia que todavía no dio muy buenos resultados. Por lo menos no es como el equipo de ondas escalares que todo el mundo que lo hace obtiene un resultado. Todos. Obviamente hay unos que luchan más porque la chispa que no le sale, que la fuente que usaron se le quemó. ¡Uf! Un montón de cosas. Pero como hay grupos de apoyo y esas cosas, se logra resolver y todos terminan con su equipo eso es así con el tema de la nanotecnología del señor Keche no es así creo que el 95% de las personas que han intentado hacer algo con esta tecnología les ha ido mal salvo a los que hicieron la penkeche que muchas personas han reportado haber tenido resultados benéficos con la pen penkeche como sacarse un dolor en la rodilla, en el codo eh, y con las bobinas ahorradoras para los vehículos, esas que colo colocas en la batería. Ahí ha habido un ahorro y por lo menos la gente ha testimoniado que ha habido un ahorro. Así que bueno, eh, ¿qué más dice la gente? Che, pibe, ahora mostrar una receta de cómo hacer plata de la pura, de la pura mierda. Oh. Busca quien te chime. Y busca a alguien que te limpie tu casa <ríe> y te repare la dentadura porque los frontales están hechos mierda, pibe. Bueno, eso me lo dice Fer Morgan Saba. Fer Morgan Saba, te deseo lo mejor. Eh, pero bueno, la vida se encarga de todos. La negatividad vuelve. Bloquear usuario. Bueno... Lo lamentable de esto es que ya no pueden volver a comentar nada. Siempre digo lo mismo. Me podrías hacer una pregunta y yo te la respondo. Pero bueno, prefieren actuar en ese ego, en ese orgullo, esa soberbia. Y bueno, lo único que consiguen es que los bloquee y no volver a preguntar nada más. Porque yo supongo que después descubren que el canal tiene mucho más contenido y se les empieza a abrir la cabeza y quieren hacerme preguntas y no, no hay caso, viste. Bueno, eh... Podría estar un año leyendo mensajes, de todo ahí, pero hoy te quiero hablar de otra cosa. Hoy te quiero hablar de un cañón de Orgón, el cual vos apuntás al cielo y podés derribar ovnis o hacer que se vayan. Es un cañón iónico de Orgón y es parecido a los cloudbuster pero este tiene una modificación, es distinto. Se le coloca adentro un dispositivo, el cual se conecta a una batería de 12 voltios o de 9 voltios, un poco de corriente galvánica como le dicen, y digamos funciona mucho más potente que un Cloudbuster. Este tubo no solo lo podés apuntar al cielo para derribar ovnis, sino que también podés hacer llover con este tubo. Si te lo apuntas al cuerpo, también te cura. Te, te hace entrar en un estado de hipnotismo magnético y te llena de energía orgónica. Si lo tenés en una sala, a los 15 minutos la sala está a full de energía orgónica. O sea, esto que te vengo a mostrar hoy es un dispositivo muy potente. Así que bueno, primero te voy a mostrar eh, las piezas fundamentales para construirlo, el modo de operación y cómo se conecta a una batería para que funcione. Te presento mi estufa, esta es mi estufa de leña, porque en donde estamos acá solo se utiliza leña. Como verás, tiene una entrada de oxígeno, tiene esta puertita para meter la leña, ahí vemos que tiene ahí un palo quemado y un poco de ceniza. Y tenemos la salida, la cual tiene un diámetro y luego un diámetro más grueso. Entre los dos diámetros está esta pieza que, bueno, hace como de unión para estos dos diámetros diferentes y luego se va al cielo para que salga el humo. Bueno, de todo esto quiero que prestes atención a esta pieza. Esta pieza es la que necesitamos para construir nuestro cañón iónico. Debe ser de latón, o sea, de este mismo material, esto es hierro galvanizado. O sea, es de hierro pero tiene una superficie de zinc. Hierro galvanizado. Este es el material que vamos a usar. Y vamos a usar eh, un pedazo de tubo de este diámetro. Este acople. Y más o menos hasta acá de este diámetro. Acá vamos a cortar y vamos a ponerle una tapa. Así que bueno, esto quería que lo veas para saber dónde comprarlo, cómo conseguirlo, y que estamos hablando de piezas muy comunes de lo que es la salida de escape del humo de una cocina tan antigua como esta. Vamos ahora a las especificaciones. Bueno, vas a disculpar un poco las rayitas, pero... Eh, digamos, no, no puedo usar la, la pizarra mágica, así que te lo voy a mostrar directamente de la computadora. Acá tenemos la pieza que te mostraba de la cocina, de latón, la cual tiene un diámetro mayor que esta. Acá viene tubo de salida de gas, o de aire, no, de gas, de hierro zincado, ¿Mm? Tubo de hierro galvanizado, longitud aproximada 1,8 metros. Bien, en el interior de este receptáculo... Vamos a poner un dispositivo que está formado por dos placas de aluminio, de cobre, perdón, dos placas de cobre pulidas, que son así. Miden 13, 13 centímetros de diámetro. Están pulidas y se le han hecho cuadraditos, agujeros cuadrados de 10 milímetros por 10 milímetros. ¿Bien? Hasta ahí está bastante fácil. Estas dos placas se colocan en un tubo de PVC que nosotros vamos a meter adentro. Le vamos a poner una placa de un lado que va a estar fija. Esa placa la vamos a conectar luego al negativo. ¿Mm? Placa de cobre pulida fija. Esta va a ir acá. Y de este lado le vamos a colocar otra igual pero va a ser móvil. Nosotros, a través de este perno que sale por aquí, que también vamos a conectar el polo positivo a la placa de este lado, vamos a poder ir metiéndola más adentro o sacándola más para afuera. Placa de cobre excepcionalmente pulida. O sea, es muy importante que estas dos placas estén muy bien pulidas. Entonces, son dos placas de 13 centímetros de diámetro agujereadas con cuadrados de 10 milímetros, ambas iguales, las cuales vamos a poner dentro de un tubo de PVC, una que va a estar fija, la otra móvil. Este pequeño dispositivo lo vamos a meter adentro de la pieza que estábamos viendo. ¿Mm? El tubo de PVC va a ir acá adentro. Y vamos a conectar la placa de la derecha... Al negativo y la placa de la izquierda al positivo. Bien, está bastante fácil, ¿no? Aparato de rayos de curación etéricos. El dispositivo está compuesto por dos placas circulares de cobre, 13 centímetros de diámetro, con rejilla regular de agujeros cuadrados, 10 milímetros de diámetro. Las placas de cobre se colocan dentro del anillo cilíndrico de madera, en este caso, bueno, el anillo cilíndrico de madera lo vamos a reemplazar por un pequeño tubo de pvc que sea también del mismo diámetro para que esto pueda calzar o sea eh, tendría que ser 13 13 centímetros de diámetro interno para que ésta pueda ser móvil y correrse más adelante o más atrás bueno 12 centímetros de longitud el, el el anillo cilíndrico, o sea, 12 centímetros de largo en los extremos opuestos. El anillo de madera, o sea, el tubo de PVC, se coloca en un tubo galvanizado que está abierto en un extremo y soldado a un cono truncado, que sería la pieza esta para el, el reductor, una pieza de reducción, eh, abierto Dice, el anillo de madera se coloca en un tubo galvanizado que está abierto en un extremo y soldado a un cono truncado seguido de un tubo de un metro y medio de largo. A ver, el anillo de madera, el tubo de PVC, se coloca en un tubo galvanizado, el cono truncado, que está abierto en un extremo, que está abierto en un extremo, o sea, acá está abierto, y soldada a un cono truncado seguido de un tubo de... bien. O sea, el cono truncado está soldado a este tubo. Bien, que mide 1,5 metros más esto, más este pedacito, terminaríamos con 1,8 metros. La placa de cobre en el extremo posterior de las latas se conectó a través de la tapa al terminal positivo de la batería y la placa de cobre en el extremo de transmisión se conectó al terminal negativo. Estamos hablando de las dos placas de cobre. La placa de cobre conectada a la placa positiva de tener, debe tener movilidad dentro del cilindro de madera. O sea, correrse para atrás y para adelante. Ahora vamos a leer un poquito de la historia de qué es esto. A ver, vamos a bajar la tapa que nos da justo el reflejo. Los aparatos de radiación de éter de Oscar Korchet. Eh, ¿Cuánto me queda? 6, 7, ah, bueno, me queda un rato. Dice que los aparatos de radiación de éter, de Oscar Korschet. En abril de 1890, Korschet construyó un dispositivo de rayos de curación a partir de un tipo especial de tubería. Creía que el Sol emite pequeñas partículas de éter y que mediante las antenas apropiadas debía ser posible utilizar estas partículas con fines de curación. Su primer dispositivo estaba compuesto... Por dos placas circulares de cobre de 13 centímetros de diámetro con rejilla regular de agujeros cuadrados de 10 milímetros de diámetro. Las placas de cobre se colocaron dentro del anillo cilíndrico de madera de 12 centímetros de longitud en los extremos opuestos. El anillo de madera se colocó en una lata que estaba abierta en un extremo y soldada al cono truncado seguido de un tubo de un metro y medio de largo. Bueno, esto ya lo vimos, vamos a ver los efectos. Dice que Korsche descubrió que los efectos se reforzaron considerablemente cuando ambas placas de cobre estaban conectadas a los terminales de la batería. Si solo se conectaba una placa de cobre, el efecto se detectaba solo débilmente. Los tratamientos duraron desde unos pocos minutos hasta 30 minutos. Tratamientos para las personas. La distancia de las placas... Se ajustó a menos de 6 centímetros para las personas no sensibles. A menos de 6 centímetros. A ver, acá tenemos 6. A menos, o sea, más o menos... Bueno, digamos, la placa móvil se tiraba bien para el fondo para una persona que no sea sensible. Eh, ¿Dónde estamos? La distancia de las placas se ajustó a menos de 6 centímetros para, eh, para las personas no sensibles. ¿Las personas tranquilas se sintieron mejor? con las distancias más largas. Había una distancia individualmente armoniosa para cada persona. La radiación del éter influyó no solo en las personas. A los 15 minutos cumplió toda la sala. O sea, todo el salón estaba lleno de éter y de orgón. La fuente de alimentación jugó un papel en los efectos. Digamos, la batería que vamos a usar cumple una función. Porque no es lo mismo usar pilas que una batería o que una pila hecha con cobre y zinc, y un trapito con vinagre en el medio, digamos, la pila de volta. Dice que la fuente de alimentación jugó un papel importante en los efectos, aunque el aparato funcionó también sin electricidad, aunque no tan fuertemente. Esto sin electricidad sería un poco parecido ya al Cloudbuster de Wilhelm Reich, es más... El Cloudbuster de Wilhelm Reich está basado en este dispositivo. Este dispositivo está antes de toda la investigación de Wilhelm Reich. Bueno, dice que la fuente de alimentación jugó un papel importante en los efectos, aunque el aparato funcionó también sin electricidad, aunque no tan fuertemente. La radiación de éter funcionó en armonía con los electrodos de carbón, plata y oro. La radiación de éter funcionó en armonía con los electrodos de carbón, plata y oro, pero rechazó la corriente de dínamo. O sea, le conectaron un generador de Runcorf y no funcionó. Si la corriente era plomo a través de un vaso de agua dulce, los resultados mejoraron. Ahí habría que un poco traducir qué es lo que quiere decir. Si la corriente era plomo, eso no, no entendí bien qué, qué, qué es lo que quiere decir. Bueno, dice que los metales adecuados para el aparato demostraron ser oro, plata, cobre, níquel, hierro, zinc, estaño y sus aleaciones. El plomo fue reconocido como inadecuado. La radiación fue influenciada por el clima. Solo en el buen tiempo se obtuvieron éxitos. Y bueno, y ahí tenemos una fuente... Que dice http 2. W barra, e De barra chat, No, es Corschelt.htm. Vamos a ir a, a este lugar para ver qué nos muestra. Bien. Vamos a traducir el pionero del Orgón, Oscar Korschelt. Bien, y acá tenés toda la historia. Bajamos, bajamos y a ver los planitos. Bueno, ¿ves? Hay bastante. No te lo voy a leer. Quiero que lo leas vos en la cabecera del video. Te voy a dejar esta información, así lo podés buscar. Yo lo que hice fue traducir todo esto al castellano para que nosotros sepamos bien cómo era el, el dispositivo. Luego él creó otro dispositivo mucho más potente y más pequeño. Porque esto era bastante engorroso para transportar. Este es otro dispositivo de rayos etéricos que te lo apuntas a la cabeza y te cura de un montón de cosas. Bueno, y ahí termina. No hay mucha información. Es la única información que encontré de Oscar Korchelt. Y bueno... Pero realmente, vale la pena construir este dispositivo y ver de qué se trata esto. Y como te decía, con este aparato podés hacer llover, podés derribar ovnis, porque el orgón hace un efecto muy nocivo en los ovnis de los alienígenas que son de orgón. Ellos usan fuentes de orgón distintas a, digamos, a lo que vamos a usar nosotros para hacer los reactores del motor de Carles Capeller. Eso es otra dinámica. Así que bueno. Eh, podés curarte. Podés curar un montón de personas. Podés usarlo para orga organizar cultivos. Podés usarlo para un montón de cosas. Y va a ser muy efectivo. Vas a llevarte una gran sorpresa. Así que bueno. Ojalá te haya gustado el video. Me despido. Hasta el próximo video. Eh, estate atenta, atento, suscríbete al canal, dale a la campanita porque se vienen videos muy interesantes, voy a estar explicando paso a paso en unos 3 o 4 videos, porque es mucha la data, la información, cómo construir platillos voladores que puedan salir al espacio exterior. Voy a estar explicando desde el motor paso a paso, la carcasa, otras partes que van aledañas al motor, como los giroscopios, y partes de cómo se comanda un platillo volador. ¿Cuál es la ley de la física que supuestamente rompe? Que en realidad no rompe ninguna. Eh, el OVNI está sujeta a la segunda ley de, tir de la termodinámica. O sea, tenemos la primera ley de la termodinámica y tenemos la segunda ley de la termodinámica, pero dentro de la segunda ley de la termodinámica tenemos inciso A, inciso B. Inciso A es la que todos conocemos, que habla de la entropía, pero inciso B habla de la entropía negativa que es una de las funciones de, de este aparato. La entropía negativa significa que vos vas a agarrar toda la energía que supuestamente se desperdicia y la vas a volver a nuclear en un centro para volver a obtener eh, la energía sin pérdidas. Así que bueno, te pido que que estés atento, que sigas el canal y bueno, y que me regales un like. ¿eh? Nos vemos hasta el próximo video. Chao.